Neurófilos, el diálogo crítico entre neuronas y filosofía. Consiste en un espacio para el pensamiento libre en el que las neuronas y la filosofía establecen un diálogo. Estudiantes de grados 9, 10 y 11 de la Institución Educativa Normal Superior Santiago de Cali son los que integran este proyecto.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 Se busca incentivar a los estudiantes para que descubran las creencias irracionales que albergan en el fondo de las emociones que trastornan distintos aspectos de su vida social y escolar. De esta forma contribuir al fortalecimiento de la cultura lectora de sus miembros mediante la literatura y promover la escritura. Neurofilos me permite desarrollar la capacidad de lección sobre mi herencia y sobre muchas de las cosas que me sucedan en la vida. ¿Qué es la TREC? Trek es ayudar a pensar, sentir y actuar. Esta terapia se centra en mejorar tres aspectos en nuestras vidas: el racional, el emotivo y el conductual. Racional se refiere al pensar. Emotivo significa emociones, humor y sentimientos. Conductual es el ámbito del comportamiento y de la acción. La Trek permite que uno tome la responsabilidad de sus emociones y deje de echarle la culpa a los demás, al mundo y a las desgracias de la vida por la ira y la depresión constante. En Neurófilos aprendemos a tener un mayor dominio sobre nuestras emociones a través del ABC, pero ¿qué es el ABC? La A. Se refiere a los acontecimientos activadores o situaciones desagradables que uno encuentra. La B. Se relaciona con nuestras creencias y lo que decimos a nosotros mismos, a lo que silenciosamente comentamos sobre los acontecimientos activadores. La C. Alude a las consecuencias tanto emocionales como de conductas. Estas conductas incluyen tanto la ansiedad, la ira, la depresión y otros sentimientos desagradables, como así también nuestras conductas. En Neurófilos, los estudiantes tienen la oportunidad de plasmar ante la comunidad estudiantil sus ideas, textos e historias a través de materiales impresos denominados magazines. Este es un fragmento de un magazine escrito por Valentina Laverde, y sigo aquí, en un mundo rodeado de cosas frígolas e inútiles, saturadas de superficie con olor a nada. Sigo aquí, cargando vivencias, labios, miradas, caricias, sonrisas, personas, almas, utopías, sintiendo el reclamo de una voz escondida más penetrante que una bala, de unos ojos que me observan al otro lado del espejo, y me hablan, haciéndome recordar cada una de las películas que fueron filmadas por la retina de mi ser y guardadas en el cassette de mi memoria. Y si neurofilos nos ayuda a controlar nuestras emociones y nuestro carácter, ¿cómo podemos impactar a nuestra institución, a nuestro entorno familiar y en nuestras relaciones interpersonales? Cada vez que nuestro temperamento es moldeado por la sabiduría de neurófilos, causamos impacto a las personas que nos rodean, transmitiendo una actitud positiva frente a las situaciones diarias y siendo personas racionales que asumen con responsabilidad y madurez las circunstancias difíciles de nuestras vidas, que inevitablemente causan dolor, pero que no pueden dominar nuestro comportamiento. Novedades 2016 se tendrá una planeación de actividades para posibilitar el cumplimiento de la labor social para los estudiantes de ONCE dentro del proyecto Neurópolos. Tendremos asesoría externa de psicóloga especialista en TREC. Habrá un espacio virtual para divulgar el proyecto y compartir experiencias y opiniones. Los estudiantes de labor social visitarán la sede ANETSA para desarrollar actividades relacionadas con la filosofía para niños y literatura infantil. Los profesores recibirán talleres de capacitación en TREC por psicólogos del Instituto Ellis Colombia. Se adquirirán nuevos libros para la Biblioteca Neurófilos. Participaremos en concursos de proyectos externos a la institución. Habrá al menos una salida pedagógica. Se ofrecerá la posibilidad de aprender literatura, filosofía y ejercitarse en juegos mentales.